Bueno, en lo que va vale el año, que son 48 horas exactamente, bueno, todavía no se han completado las 48, y estamos a dos, cuatro mujeres mueren a manos de sus exparejas, en 30 horas más o menos. Apenas a horas de iniciar el año 2020, cuatro mujeres han, eh, han partido, quien anteriormente le profesaba amor se convirtió en su verdugo. Yajaira Jiménez recibió varias estocadas de su ex pareja en un hecho ocurrido en San José de Ocoa. En Santiago de los Caballeros, Cleuri del Olmo fue estrangulada por su pareja sentimental. Según las informaciones, al momento de ser asesinada tenía siete meses de embarazo. Mientras que Yesenia Liberato, residente en Filadelfia, oriunda de la Loma de Cabrera, fue asesinada por su pareja Dani Jiménez quien luego de cometer el hecho se suicidó en Río San Juan fue el escenario de otra muerte brutal una mujer murió a causa de 11 puñaladas propinadas por quien fuera su pareja sentimental la víctima fue identificada como Angelita Sánchez, Juan Luis Peralta es señalado como el victimario bueno Mira. indudablemente sí, indudablemente que eh, al principio del programa nosotros dimos unas pinceladas de este tema, pero yo sigo vendiendo mi teoría. El tema es que el derecho penal, la persecución penal, no es un remedio para ningún mal social, y menos para un mal social que tiene tanto que ver con el corazón, tiene tanto que ver con el sentimiento. He dicho y he proclamado aquí y lo reproclamo, ese individuo que mata a su pareja, a su expareja, no es un delincuente. Es un alma atormentada, es un tipo con problema. Con problema del tipo que sea, pero eso, ese problema le lleva a matar a su mujer. Ningún delincuente se suicida después que comete el delito. Por eso yo lo, no lo califico como un delincuente. ¿Por qué? ¿Qué significa entonces? ¿Qué significa eso? Que hay que darle otro tra tratamiento. Me da grima cada vez que oigo al procurador ufanarse de que al hombre que levante la mano a una mujer es preso que va. Óyeme, no es, esa no es la salida. El tema de la prisión preventiva en este país relacionada con el, los feminicidios, el tema de los acuerdos y las negociaciones relacionadas a los feminicidios, no son la salida, tampoco es la prisión. Tampoco es la prisión, es, un, es una sanación previa que debe haber. Es un trabajo de, no de persecución, más que de persecución, de prevención. Y lamentablemente el Ministerio Público no está preparado para eso porque la función básica del Ministerio Público es ser un ente persecutor. La agencia de, de persecución penal por excelencia en un país es el Ministerio Público quien dirige funcionalmente la investigación, es decir... Dios. Mira, esa foto yo la envié, ese ah, es el de Ocoa. Okay. Quiero que la pongan otra vez, por favor. Ese es el que ultimó a su pareja en Ocoa. Ese es el que estaba enamorado, porque hay uno, uno de los casos que estaba enamorado de la También dama, la... que no, no tenía no, no, una no, relación. Ese era su esposo. También Dios. hay que ver lo que ahí? cómo la mujer se lesiona a su pareja. El caso que Amado eh, hace énfasis sobre la prevención es sumamente importante. Primero, eh, nosotros tenemos la sociedad de psicólogos que lamentablemente no ha tenido la cobertura que se le debe de dar a, a este tema tan importante y también la prioridad de parte de la planificación Que viene desde el Estado Sobre este tema de feminicidio Todo se ha ido a lo que es la persecución Muy poca prevención La preparación del hombre La preparación de la mujer La continuidad que debe de dársele Por ejemplo, los casos de violencia Pueden iniciar en el mismo noviazgo Pueden claro. iniciar en la misma... Eh, inicio de una de, de un conocimiento de una persona de, de tú abrirle las puertas de tu casa y el hombre se puede dar cuenta, la mujer se puede dar cuenta entonces hay casos en que la mujer acude, a ayuda y no encuentra ayuda no encuentra esa mano amiga, no encuentra ese sostén que la que la ayude a salir de, de ese lago cenagoso de violencia en la que se encuentra. Y otras partes está también eh, las circunstancias que las atan. Entonces, ahí que debe de entrar la parte preventiva y hacer su trabajo. Mira, eh, un inicio de año con cifras como esta, o sea, hablar de cuatro mujeres en menos de 48 horas, eso tiene que mandar un mensaje claro, claro a un ministerio público, a un ministerio de la mujer, a toda la sociedad, al gobierno. O sea, hay que unificar, hay que hacer esfuerzos para que esta cifra, que a tan solo, a menos de 48 horas te están diciendo que ya van cuatro mujeres, te dice, bueno, pero si esto continúa de esta manera, nosotros tendremos un año eh, más, o sea, muy grave, muy malo, en lo que tiene que ver con el tema de los feminicidios en República Dominicana. Ante todo esto, yo creo que la planificación de las diferentes instituciones y organismos que deben de velar por el, el, el, la preservación de la vida de la mujer, el respeto de la misma, empiecen a planificar qué van a hacer para que esto no sea el inicio de, de, de, de muchos casos que se puedan o que podrían continuar dándose. No es posible que nosotros estemos viendo a tan solo dos días, el 2 de diciembre, de enero que ya estamos, que tenemos, tengamos nosotros en los medios y la gente tener que recibir este tipo de información. Es demasiado hablar de cuatro damas que han perdido la vida en manos de sus parejas. Y, y las parejas se suicidan. Ten... Algunos lo agarraron preso, ok, pero Óyeme, Carolina. Cuando tú tienes una Navidad y un fin de año, tú tienes alto consumo de alcohol, alto consumo de, emociones. de drogas. Tú tienes ahí muchas emociones encontradas. Viene un preludio donde hay depresión, donde hay una serie de encuentros de sentimientos inexplicados para ellos. Y también oportunidades para hacer algo que estaban pensando hacía tiempo, hacerlo. Mira. Y viene la explosión. Vamos a recibir esta llamadita. Buenos días. Mm -hmm. Buen día. Sí, buen día. Es más, Buenos más días. Decir lo que habla? ¿Quién? Manolo Gerardino. Saludos, ah, Manolo. Hola, Saludos. Manolo. Bien, buen día y feliz año para todos ustedes. Gra Gracias, Gracias, igual igual, para igual ti. te deseo. Mira, amado, lo que tú estabas diciendo, tú estabas un esclavo, es una razón, es una verdad. El gobierno tiene que tener un plan de concientización tanto al hombre como a la mujer, no de terror. Porque cuando el hombre se siente aterrorizado por pues la mujer, entonces reacciona de una forma muy diferente a lo que tiene que reaccionar. El hombre no nació para sentirse eh, aterrorizado por una mujer. ¿Qué pasa? El Ministerio Público lo que está en estos tiempos es aterrorizando al hombre para que el hombre se sienta eh, con miedo hasta de hablarle a una mujer. De manera que si el gobierno no eh, planea un plan de concientización hacia el hombre y a la mujer, eso va a seguir pasando. Que pase buen día. Gracias Manolo, muchas gracias Hay también un tema de familia Yo te voy a decir algo En un tema de esta naturaleza Uno tiene que meterse Ya eso de que en pleito de marido y mujer no hay quien se meta eso pasó A, a uno Victoria. lo lincharon en Puerto Plata Porque intentó herir la dama Eso también fue en el fin de semana También tiene que, ver un, tiene que ver un tema de familia Yo tengo tres mujeres El que me le pone la mano a una de esas muchachas Se va a tener que ver conmigo Y, y yo estoy preparado para pasarme los últimos años de mi vida preso Si es necesario Lo digo como padre el que le pone la mano a una de esas muchachas, lo mato. Así. Una vez yo recuerdo que estaba llevando un caso de, de un señor que había violado a su propia hija y hubo un estudiante en la universidad que me dijo, profe, pero ¿y cómo usted defiende una persona con un caso como ese? Cuando usted tiene tres hijas, digo, ah, pues yo no soy compromisario de lo que él hizo. Ahora, si me le pone la mano a una de las mías, lo mato. Así mismo. Entonces tú tienes que tener esa conciencia. ¿Por qué? Porque hay una situación cuando el hombre, el marido, ve que la familia, el padre sobre todo, que es la parte dura de la familia que debe ser, eh, no se mete en los temas de, la, de, la, de los hijos o de la hija, eh, que deja que las cosas pasen, que las cosas discurran, confunde quizás la responsabilidad o la intención de no meterse en ellos con cobardía. Y ahí hay un gran problema. Entonces, es preferible evitar que te confundan eso. Usted tiene que meterse, claro. métase y haga que su hija deje de ese hombre si, si, si no pueden vivir juntos. Hay una llamada. Sí, buenos días. Va, vamos a escucharla sí, sí, buenos días. Sí. Bueno, adelante. Primeramente, felicitaros por el programa y felicidades en este año y que el programa siga adelante como es. Muchas gracias. Muchas gracias. Igual sí. para usted, feliz sí, año para también, usted y su familia. Exacto, y también para decirle que. Eh, es la cuestión de los feminicidios que a todos nos preocupa eh, solo hay dos cosas hay dos dos partes que hay que compar. primero la familia la familia el padre de familia ese es el número uno y el número dos cuestiones ya del estado en estos países pobres y cosas porque el padre de familia tiene mucha culpa en eso porque yo siempre he dicho que ser padre de familia eso es un sacerdocio un claro. sacerdocio, una responsabilidad demasiado grande para poder encaminar a, la, a los hijos todos vivían en convivencia con ellos, no abandonar hay que meterse en todo exactamente para que pueda eh, irse, irse resolviendo ese problema, que no es fácil que no es fácil porque aquí sabemos que ya una gran mayoría de las familias se de destruye entre, entre los barrios, yo soy de un barrio y puedo decirle eh, eh, eso esos niños con los, con los abuelos que ya no tienen fuerza para en, un, en una sociedad que es muy difícil, estos muchachos no son fáciles, es decir, que eh, ahí, ahí entonces, en esa parte, entra el Estado entonces de organizarlo más, darle a, a los barrios, mire, no es, ya no se ven promotores sociales en los barrios, los clubes, los, los clubes deportivos y culturales que era lo que estaba antes, se han cambiado por la Junta de Vecinos que hacen su trabajo, pero eso, ese trabajo que hacen muchas es cuestionable. Entonces el Estado ha abandonado eso, esa parte, también como así en la salud, esa promotora de salud que había muy efectiva. No sé por qué eso se acabó, se terminó, se dice, pero... Bueno, Muchísimas gracias. No, no, no, ah, gracias no, muchas me... gracias. Nosotros hemos venido involucionando en este país. La cosa que antes se hacía, que daba resultados, la hemos ido perdiendo. Casi todas las cosas. Indudablemente la sociedad también ha cambiado mucho en lo que es los roles, el desempeño de los diferentes roles, cómo la sociedad eh, ha, ha ido... Eh, adaptándose a los tiempos modernos. En el principio hablábamos de eh, la participación de la mujer en lo que es la parte proactiva del hogar, de la vida, de su realización personal y que muchos de los hombres eh, la pueden ver como competencia. Pero si observamos, la mayoría de estos casos de feminicidios se dan en lugares eh, de escasos recursos Eso iba a se dan en lugares de escasa escolaridad dos elementos sí, importantes sí. a evaluar el, la clase social y, y la formación sí sí Tenés una llamadita okay, okay. Eh, buenos, buenos días buenos días buenos días buenos días también yo digo que nos que nosotros las mujeres tenemos que respetarnos y respetar a los hombres mire yo vi que antes de ayer yo me estaba parqueando en una tienda y un señor se parqueó muy pegado al otro carro y la señora no podía salir. Que hizo la señora? Le cayó a galleta al hombre porque él ya no podía salir por esa puerta. Entonces, no podemos provocar. No tiene justificación que un hombre mate a una mujer. Pero también tenemos que respetarnos. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias. Porque eso va de ambas vías. Yo no puedo, como hombre,. Este, usar la violencia o la fuerza contra una mujer, pero también la mujer no me puede a mí eh, eh, acosar, agredir, agredir con, con, con, con señales también de violencia eso es de ambas partes entonces, como la mayoría de estos casos se dan en esos escenarios eh, sociales que hemos mencionado eh, evidencia eh, que hace falta ayuda en la formación, desde la familia, desde el hogar. Evidencia que hace falta eh, esa formación de valores eh, eh, en todos los ámbitos donde se desarrolla la sociedad. Se ha dejado de ir a las iglesias, se ha dejado de participar en familia, se ha dejado de, de compartir... Eh, en temas importantes que tienen que ver con la conducta humana entonces, todo esto que se ha perdido hay que retomarlo pero también, también hay que hacer inversiones significativas en la mujer significativas en la formación de la conducta humana hay que invertir duramente en eso desde las escuelas Así buenos días buenos Muchas bueno, gracias, sí. bendiciones. Baje un poquito el volumen del televisor eh, para ver si la podemos escuchar bien. Sí, mira, te decía, al comentario de ustedes, lamentablemente los valores de este país se perdieron, o del mundo se perdieron. Lamentablemente hoy, no es dándole fuerza a los hombres, porque Dios en su palabra constituye, dijo, hombre, protege a tu mujer. No la mal, no dice maltrato, protege a tu mujer. Pero también, habemos mujeres que nos creemos que somos hombres, que nos vamos delante de los hombres tomando decisiones sin comunicarlo. Cuando uno vuelva a las cenas antiguas a respetar a los hombres, a buscar común acuerdo, tal vez las cosas cambien. Pero la palabra no se equivoca, dice que los tiempos van de mal en peor. El Ministerio Público, lo, las autoridades lo que tienen que concientizar, como dijo Manolo cuando llamó, creo, concientizar a la población masculina y a la femenina de que no insisten a la violencia. Hoy día, los padres y las madres que estamos criando por tecnología, yo por estar pegada de un teléfono le doy un teléfono a mí. yo por estar pegada de una televisión le doy un teléfono a mi hijo. ¿Qué está haciendo mi hijo? ¿Estoy en un trabajo? ¿Qué está haciendo mi hijo? Entonces, tenemos que revisarnos las partes. Pase muchas, gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Mira, gracias. Ella, gracias. ella plantea, o sea, ella entiende que la mujer debe de, de alguna forma volver a, a, al, al rol que asumía antes de ser un tanto sumisa, que de estar en el hogar, que sea ese ser eh, cabecera de hogar en lo que tiene que ver con la formación y todo lo que es llevar a camino las riendas de los hijos, eh, de que el hogar esté. Vamos a decir en orden. Ciertamente los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado. O sea, no sé si sería el, la, el término correcto, decir eh, de la modernidad, de la mujer que ya es diferente, que la mujer trabaja, que se prepara, Muchas que aporta al hogar. Falta de responsabilidad. Ya ese sería otro aspecto eh, que sí puede que, que incida. Eh, mucho mayor, pero no veo mal que la mujer trabaje Que se prepare, no, no, claro, bueno. que aporte al hogar Entonces esto le da un nivel de poder Que tal vez el hombre no ha asumido Asimilado, vamos a recibir esta llamadita Buenos días Buenos días, Feliz año. Gracias, igual Gracias igual. Elsa de las Guaranas ¿Desde dónde? Desde las Guaranas, de las Guaranas, Elsa Es sí. colaboradora ah, de Ah, muy gracias, bien, muy bien gracias. Y de programa de mañana muy, es cierto. muy cierto lo que usted está diciendo, la familia es que, que cae toda la culpa de que no le echen culpa a vos, pero mm -hmm. es la mala crianza, que anterior no se sé, criaba así. Mm -hmm. Anterior los no, niños se mandaban al catecismo, se mandaban a se, la mamá andaba con ellos. Trazos, Tiene que de, ver mucho y, la, y, la formación. Y ahora, ahora es cierto que está con hijos. Suelto, chiquitico. está chiquito, usted lo San Francisco está yo el día pasado nació en San Francisco y andando no mucho el en la es lo que decía no tuvieran con muchos que como qué van a hacer mañana eso unos lo no uno de no de cuentas van a hacer mañana porque va eh, a soler hasta que ya a primera caminada sí calle. algo o sea, muchas gracias ah. eso, sí Pero, muchas gracias muchas gra esa. algo importante que ella toca es el tiempo y lo tocó también en la anterior que creo que fue inmaculada es el tiempo que los padres pasan con los hijos, la cantidad de hogares también que hay desfuncionales y los hijos, los niños, niñas, están sin una guía, sin un una control, dirección. sin una dirección. Aquí hay, ese es un tema Entonces, de formación, ese es un sí, tema de educación, sí. que tiene mucho que ver con el tiempo, tema feminicidio. ¿Qué tiempo me paso con mi hijo? Yo sé lo que mi hijo lleva en la mochila a la escuela. Exacto. O yo sé dónde está mi hijo en determinadas horas. Me he dedicado yo, por lo menos, a enseñarle el respeto a los, todos mayores, los días a los ¿Sabe mayores. ¿Sabe usted dónde está su hijo? Son las sí, 10 de la noche. ¿Sabe sí. usted dónde sí. está su hijo? Me he detenido yo, como familiar, a ver qué está haciendo el muchacho en determinadas no, horas. No, no, no, no, está ese control que había antes que hasta el tío, el primo, estaba pendiente de donde estaba el muchacho mío. No, ya no, ya no hay nada de eso. Mira, y alguna de, de, de las formaciones importantes, eh, sanas, que se daban eh, antes, que no es que se han eliminado, pero creo que han perdido mucha importancia en los sectores. Por ejemplo, la dama mencionaba el catecismo esa formación vamos a decir religiosa que se da para los bautismos y demás Mira, los prejuveniles esa formación eh, pero hay algo más importante que todo eso actividades que tú deportivas. mencionas y lo mencionó Fulvio que es el asunto de los hogares disfuncionales sí. el tema de los hogares monoparentales sí. o sea una persona dirige el hogar y no puede quedarse en el hogar sí. porque tiene que salir a la calle a proveer y entonces al salir a la calle a proveer, el muchacho se queda solo. Los más chiquitos se quedan con el más grande y que esto sí. está prohijando. Un individuo que no tiene ninguna formación, un individuo que no tiene ningún, ningún valor porque no se lo han inculcado, no se lo han enseñado, no se lo han mostrado. Y no pero hay... también está el tema de la formación. Hay, hay un tema de formación en el hogar, pero también está el tema de la formación escolar. Sí, Muy sí, pobre, sí. donde se, ha, se han abandonado... Eh, eh, aspectos importantes como moral y cívica por ejemplo. Claro, la formación humana y religiosa. Exactamente, entonces eh, y tenemos un estado que, que, que pretende venderlo como populismo yo soy el mejor procurador porque yo en mi, en mi procuraduría mandé a que eh, todo el que le, le corte los ojos a una mujer va a preso o sea, eso, eso no es así porque en definitiva eh, el tema del feminicidio no tiene nada que ver con, con prisión. Ahora, ¿cuál es el problema? Eh, el, la, la criminología clínica. Hay una llamada. Sí. Vamos a oír la llamada. Yo al final la idea redondearemos ahí. con eso. ¿sí? Buenos días. Para... Sí, buenos días. Buen día, dama. Feliz año nuevo. Gracias. Gracias. igual para usted. usted Felicidades. Es de las cuadras. Sí. Es Daniela Rivera. Adelante, la Daniela. De la unión de adelante Daniela Adelante Daniela Yo quiero opinar eh, La pregunta del día Adelante, adelante La pregunta Nosotros necesitamos, queremos Que en este año Agilicen los trabajos del agua potable ¿sabes? Ah, ok eh, la carretera, las Guaranas, Pimentel, las Guaranas, la ENEA. Pero en la Guarana hay un tanque de aguaducto ahí nuevecito, <risa> eh, entonces no hay agua. No hay agua, pero sí ya están trabajando. Este, esperamos que ya dentro de un mes haya agua, un mes o dos meses, pero ya están trabajando. Gracias. Bueno, qué Vamos bueno. A esperar. Este también la carretera Las Guaranas Pimentel, Las Guaranas La Enea. Esa es una de nuestras prioridades. El asfaltado de las calles, porque nosotros somos un municipio de la provincia de Duarte. Claro. Y no lo toman en cuenta para nada. Aquí no han asfaltado ni un callejoncito, nada. Han hecho aquí con el asfaltado de las calles. Y lo no van a ver de frente a partir de que pasen las fiestas navideñas que esperen hasta huelga, porque lo vamos a tirar a la casa bueno, la gente tiene que sí. protestar y exigir, el, eso es así el sistema cloacal se pues sabe la situación que hay aquí con esto y eh, el hospital regional de especialidades ¿Cómo esas no? son nuestras prioridades para este año ¿Cómo esperamos no? que se cumplan ¿Cómo no Muchísimas suerte, gracias. Sí, mira. Suerte con todas esas. Eh, con esos Las Guaranas eh, no ha tenido tanta suerte en lo que tiene que ver con la inversión eh, de obras, de empresas. Siento que es un pueblo que se ha quedado muy detrás. Las autoridades, los síndicos que han tenido, al parece, al parecer. Eh, no han bueno, hecho lo que, lo que han debido hacer. Déjame terminar con el tema central y redondear un poco lo que decía. Hay una enseñanza que nos da la criminología clínica. La criminología clínica es una teoría criminológica que maneja los temas, eh, los temas delictivos caso a caso, ¿verdad? Como, como lo maneja, lo manejaría un médico. Que te, que cada Porque cada paciente tiene un, una, una dolencia diferente y maneja ese caso Entonces por eso se llama criminología clínica La criminología clínica plantea que uno de los momentos más importantes del crimen es poder detectar el momento del paso al acto Es decir, el momento preciso en que se va a producir Pero lógicamente para llegar ahí es necesario un trabajo previo por eso, en una ocasión yo recomendaba En una reunión que sostuvimos acá en San Francisco eh, Yo recomendaba que la idea de los feminicidios Quizás fuera importante aplicar la tesis de la criminología clínica En el sentido de que en los barrios Cada hogar puede estar siendo vigilado Por las juntas de vecinos Porque los vecinos se dan cuenta Cuando un hogar tiene problemas Y ese hogar puede ser intervenido por el Estado o sea se trata, crear un ¿Eh? se trata de buscar las estrategias se trata de buscar las estrategias para buscarlo, reducir eso y cuáles son los planes que vemos a través del ministerio público cuáles bueno hay también una situación acá y es que el ministerio público está limitado básicamente a la persecución no. aun cuando la constitución pone a cargo del ministerio público la política criminal que creo que fue un error del legislador constitucional porque eso más bien debería estar en manos del Ejecutivo, pero indudablemente que el Ejecutivo tiene más movilidad para poder establecer programas de política criminal. Por ejemplo, tú tienes el Ministerio de la Mujer, que me parece que de ellos dependen las casas de acogida. Exacto. O sea, eso es... ¿Cuántas hay en Macorís? No tengo el dato, aquí no los decía la dama cuando vino. Yo creo que no hay ninguno. Eh, eh, sí. Ayuda la región. Y ella nos hablaba de la incapacidad que tienen por la By falta de, del personal, By la falta format. de recursos, pero no son estrategias para disminuir. Este fue que está el problema. Pero que precisamente voy a coger. Son 46 cheles por cada mujer. Esa es la inversión diaria que hay. No hay bueno, estrategias establecidas no, para resolver Realmente. No, no la hay Realmente Ha sido no una irresponsabilidad la... del gobierno Yo y... pienso que ya es tiempo de crear Un programa de política criminal Que tenga que ver con el tema feminicidio Pero ni siquiera el presidente Que tenga que ver ninguna, con prevención y persecución En ninguna ocasión se ha referido al tema